Mascretit publicado por Big Plunk 5 de diciembre de 2021. ¿Cuál es su trabajo y cuánto le pagan? Respuesta de Cash Baby Flow. Trabajo en una acería que calienta barras de acero a una cierta dureza. Me pagan 18 dólares la hora. Y hasta ahora no hemos tenido a nadie muerto en un año. Eso es un récord. Respuesta de Kevin Cap 414. El oficial en un buque portacontenedores trabaja alrededor de 6 meses al año y gana alrededor de 120k. En su mayor parte, mi trabajo consiste en mirar por la ventana algunas olas. Respuesta de nerdboy 42 Maestro de las Artes de la Custodia. 17 dólares con 50 centavos por hora. Respuesta de kicker Siento que algunos hombres solo quieren ver brillar el mundo. Respuesta de Dari Maya Milan Maestro en Zimbabue. 150 dólares por mes. Respuesta de Brandos. Trabajo en una planta de reciclaje, obtengo 35 dólares la hora por pararme en una cinta transportadora recogiendo vidrio. Editar. Debería haber dicho cuando escribí el comentario que vivo en Australia, por lo que serían dólar 25 dólares estadounidenses aproximadamente. Si bien tengo la atención de la gente, me gustaría usar esta plataforma para pedirle a la gente que tenga en cuenta lo que entra en sus contenedores de reciclaje. Los pañales, alimentos y envoltorios de plástico no deben depositarse en el contenedor de reciclaje. Respuesta de morir de disentería. Trabajo en una planta de reciclaje como químico. Analizo nuestro material entrante y saliente para el contenido de metales básicos y preciosos. Soy una de las dos personas en el laboratorio y estoy a cargo de manera efectiva, ya que no es ningún secreto que el gerente del laboratorio está buscando un nuevo trabajo y está ausente muchos días. ¿Me pagan 20 dólares a la hora? Respuesta de Brandos. Trabajo en una planta de reciclaje, obtengo 35 dólares la hora por pararme en una cinta transportadora recogiendo vidrio.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 Paso la mayor parte de mi tiempo en un aula autónoma de kindergarten a quinto grado de estudiantes en su mayoría no verbales con autismo. De vez en cuando voy flotando a otras aulas, gano alrededor de 20.000 al año. Amo mi trabajo, pero la paga es un insulto. Respuesta de Astroloud. Puedes cortar el césped y hacer más que eso. Respuesta de Zanahoria mínima 9. Hice 45k cuando trabajaba como cajero de banco es triste ver lo mal que se les paga a los maestros. Respuesta de Roger Stinghinson. EMT 15 por hora. Editar. Ustedes deben darse cuenta de que estoy en el extremo superior. 15 por hora es el salario inicial aquí, y eso es una locura. En serio conocí a un tipo que trabajó más de 20 años como técnico de emergencias médicas avanzado en Tennessee, y estaba ganando legítimamente 10,50 por hora. El tipo tenía 48 encendidos. 24 apagados. De hecho, ¿creen que lo estoy haciendo duro? Echa un vistazo a los bomberos forestales jaja. Respuesta de Castell 93. Eso es jodidamente patético. Deberías estar ganando más por un trabajo como ese. Respuesta de Piense por usted mismo. Estaba ganando 11 dólares con 30 centavos la hora como técnico de emergencias médicas, y eso era un rango medio en mi área. El pago de Ems es un jodido meme real. Respuesta de Yuyu47 trabajo en una pequeña empresa de tecnología haciendo cualquier cosa al azar que quieran. Gano 90k. Respuesta de Brahman de Hebel. Me gusta como Reddit es el lugar donde se encuentran personas de 100k año y 4 dólares hora. Creo que fuera del restaurante chino. Este es el único lugar donde se encuentran estos dos grupos. Respuesta del maletín de lluvia de ideas. Siempre es agradable ver que los usuarios mejor pagados aprecian el trabajo y ofrecen consejos a los usuarios menos pagados en los mismos campos, especialmente cuando ese consejo es no estás mal pagado, haz esto para solucionarlo. Solidaridad entre compañeros. Respuesta de mecles 94 Soy un vagabundo. Y gano 120 dólares a la semana donando plasma. Pero giro de la trama, tengo una entrevista en el lugar de Plasma Mañana 10.000 me gusta. Respuesta a la muerte por accidente cerebrovascular mejor comentario aquí. Buena suerte amigo. Respuesta de PM Daddy Bellies codificador médico, gana 31 dólares a la hora, aproximadamente 65K al año. Respuesta de Dead Jenny tengo 13 años aquí, saco la basura y la saco de la lavavajillas en casa y mi mamá me paga 78 dólares al mes o 936 dólares al año. Respuesta de PWL maldita sea, lo hice gratis, debería haber cambiado de empleador. Respuesta de Johannes W debería haber sido un amigo sindicalizado. La respuesta de todo lo que tengo estaba rota ingeniero de diseño de subestaciones eléctricas. 126 mil dólares al año. Respuesta de Jeansi 12 que carajo. Soy un ingeniero de diseño de subestaciones eléctricas junior. 33.800 euros al año. Respuesta de un aviador TC controlador de tráfico aéreo. Alrededor de 100 mil dólares. Respuesta de CWB. Escuché que es un trabajo súper estresante. ¿Alguna verdad en eso? Respuesta de un aviador TC. El día a día es sorprendentemente rutinario. El estrés real proviene de la política interna, algunas externas también. Las reglas que cambian con frecuencia que no tienen sentido y el trabajo por turnos. También puede resultar estresante durante el mal tiempo y las emergencias. Respuesta de CL350 segundos Capitán de jet privado. Varía con las horas extraordinarias, pero este año rondará los 360 mil dólares. Respuesta del límite de terror. Inteligencia artificial Visión artificial. Alrededor de 230 mil dólares. Editar. Para responder algunas preguntas sin hacerme daño. Menos de un año en la industria. Doctorado en un campo relacionado de una escuela muy conocida. Experiencia en sensores remotos y robótica. Solía hacer muchas cosas para la NASA. Promedio quizás 30 horas a la semana. A veces más. No coches. Inteligencia geoespacial. Sí, mi empresa está contratando. Si tiene experiencia en su EOCV con datos geoespaciales, no dude en enviar un currículum. Puede eliminar información personal, no me importa, y puedo decirle si vale la pena seguirlo. Respuesta de Thiago 116, gerente de restaurante para un conocido Brasturán. Salario base de 75 mil y dólares a mil en bonificaciones anuales. Respuesta del gigante del cielo. ¿Te refieres a Hooters? No tengo idea de lo que quieres decir con Brasturant si no es que el Mao. Respuesta a las necesidades de los animales. Twin Peaks, Tilted Kilt, Wingose, etc. Hay bastantes ahora. Respuesta de cat todavía. ¿Cuando diablos va a haber un restaurante centrado en el culo? Respuesta de Finn. NYC rodar fuera del conductor del contenedor bajo un contrato sindical de Tempster. 40 dólares la hora en enero más gastos médicos, y de pensión pagados al 100% por mi empleador. También hay horas extras garantizadas, por lo que ascienden a unos 130.000 dólares más los demás beneficios. También recibimos una indemnización por despido de 100k el día que nos jubilamos. Tengo una licenciatura en negocios, pero me enamoré de estar al aire libre todo el día. También vendo chatarras y puedo recolectarla, y tengo un próspero negocio en Ebay, con otras cosas que encuentro en los contenedores de basura. Hice otros 20-25k haciendo eso en el lateral. Respuesta de tarea severa estudiante universitario recibe un pago negativo de 20.000 dólares. Respuesta de con tonto carpintero aquí, 67 dólares la hora incluyendo mis beneficios. Respuesta de Snow. Maldita sea. Leer algunas de estas publicaciones de personas con trabajos realmente importantes con títulos muy elegantes me hace sentir drásticamente sobrepagado. Soy un paseador de perros cuidador de mascotas Gal Friday. $25 a $50 a la hora. Hago un promedio de alrededor de $75,000 al año. Usar pantalones de yoga y camisetas para trabajar todos los días. Escuchar mis AirPods y hacer mi Pimsleur mientras trabajo. Dejar tiempo a la mitad del día entre mis citas para mis lecciones de violín violonchelo cada semana. Y generalmente estoy drogado la mayor parte del tiempo. Día. Yeah. Amo mi trabajo. No hay beneficios reales, por lo que pagarlos yo mismo reduce mi margen de beneficio. Pero la falta total de estrés o cualquier tipo de gestión para mi línea de trabajo lo compensa por completo. Honestamente, no siento que trabaje. Se siente como si me despierta, y jodo todo el día por muy buen dinero. Comente a continuación lo que hace para ganar dinero y cuánto gana. Golpea como si disfrutaras de este video. Suscríbete a nuestro canal para conocer más historias de Ascredit.